Buenos días, hoy estamos en el cuarto de hora con el dermatólogo en Medellín, con Andrea Vargas y vamos a hablar de un tema eh, importante en dermatología que es el láser. Buenos días, doctora Andrea. Buenos días, Felipe. Bueno, doctora Andrea, cuéntenos por favor, ¿qué es el láser y en qué consiste este eh, mecanismo? Bueno, la tecnología láser eh, consiste en utilizar una luz, de un espectro específico de una longitud de onda específica y de un color específico dirigida hacia un blanco o hacia un objetivo que también tiene una luz específica y una captación específica entonces en otras palabras eh, cada láser tiene una longitud de onda y una luz que está dirigida contra un objetivo preciso por ejemplo necesitaríamos una luz que se dirija contra la melanina de la piel una luz que actúe sobre la hemoglobina de la piel, una luz que actúe sobre el agua de la piel y con, ya con esta especificidad eh, lograr ciertos objetivos terapéuticos. Entonces el láser lo que hace al entrar en la piel es producir como una especie de quemadura, eh, una quemadura ordenada y una quemadura homogénea que luego estimula una reparación. ¿sí? Es una tecnología que nos ha permitido pues avanzar como en algunos en algunas terapias que en ocasiones habían sido difíciles de tratar y también aparece como alternativa para tratamientos de algunas otras enfermedades difíciles de tratar de otra manera. Bueno, ¿qué utilidades tiene el láser en dermatología? Bueno, son muchísimas las utilidades, y hay razones médicas para utilizarlo y hay razones cosméticas que son en su mayoría. Eh, con respecto a las razones médicas, hay enfermedades que se pueden beneficiar del tratamiento del láser, aunque no siempre son la primera línea de tratamiento, son una segunda o tercera forma de tratamiento. Entre ellas tenemos algunas malformaciones vasculares y superficiales de la piel, algunas intermedias también. Eh, tenemos algunos hemangiomas de crecimiento rápido, susceptibles de tratar con láser. Eh, tenemos algunos problemas médicos graves, por ejemplo, de hirsutismo, eh, en en, marcado en algunos problemas endocrinológicos. Tenemos algunos problemas de manchas en cara, como es el melasma o el cloasma o la, las manchas del embarazo. Eh, tenemos algunas razones médicas, como por ejemplo, tratamiento adicional de estrías, algunas enfermedades que producen más estrías de lo normal. Eh, existen también en este momento láseres disponibles para tratamientos para la psoriasis y para el vitíligo, que tienen cierto, cierta eficacia y cierto desempeño, pero están ya disponibles. Y algunos láseres también entrando para cierto tipo de alopecia. Existen también en el mercado algunas luces diseñadas para tratamiento de onicomicosis con láser. Entonces, esas son como las indicaciones médicas que existen en el momento. Obviamente no son siempre la primera línea, sino ya en casos de que haya fracasado la primera línea de tratamiento para cada una de estas enfermedades. Y tenemos láseres para razones estéticas, para rejuvenecimiento facial, para corrección de arrugas, para corrección de pigmentaciones discretas, para melasma y manchas faciales que también se pueden considerar en determinado momento razones estéticas, láseres de depilación, eh, tenemos también, ¿qué más razones? Estéticas. No, principalmente pues esas. Eh, entonces hasta el momento pues es una buena tecnología que nos permite corregir ciertos ciertas variaciones pues en la piel. Bueno, eh, ¿el láser tiene algún efecto adverso o se deben tener algún tipo de precauciones cuando se, se utiliza? Bueno, siempre es muy importante la selección adecuada del paciente para prevenir las complicaciones a lo máximo, aunque a veces no se pueden prevenir. Entonces hay ciertos tipos de piel que, son más, eh, más, que se benefician más del láser y que tienen menos riesgos, que son los tipos de piel claros, porque estas pieles eh, cicatrizan un poco mejor y hacen menos pigmentaciones después de estos tratamientos. Sin embargo, también hay láseres diseñados para pieles eh, oscuras, trigénes y para pieles negras, que también eh, que vienen ya como con cierta potencia para evitar también las complicaciones, aunque uno las puede tener. Pueden producir también cicatrices eh, a largo plazo, eh, pueden cambiar la pigmentación de manera transitoria o de manera permanente y después de los tratamientos puede producir algo de inflamación, enrojecimiento y ardor, que también es algo transitorio y que es un efecto que puede pasar en horas o en pocos días. Deben tener algunas precauciones y la exposición solar, se deben cuidar muchísimo del sol en los días inmediatamente posteriores al tratamiento. Eh, en este momento la mayoría de los láseres no son ablativos, es decir, que no dejan al paciente sangrando ni con costra como se utilizaba anteriormente. Por lo tanto, no se necesita una incapacidad eh, larga, prácticamente no necesitan de incapacidad, pueden regresar a su sitio laboral con la mayoría de los láseres pues modernos. Entonces son precauciones como más que todo del sol, de cuidado de algunas infecciones, también están descritas reactivaciones de herpes o de los fuegos labiales después de estos tratamientos y algunas otras reacciones pues ya muy impredecibles que son eh, muy individuales según cada, cada paciente. Bueno, yo creo que tenemos ya información suficiente, vamos a compartirla con las personas que nos visitan en dermatólogos en medellín.com y traeremos preguntas dentro de ocho días si, si las hay. Sí, correcto, quedamos así. Bueno, muchas gracias doctor Andrea, feliz semana. Bueno, gracias a ti.